Hello pupilos and welcome to a new Spanish lesson with me, Sebas. Y bueno, esto va a ser lo único que les voy a decir en inglés, porque el día de hoy continuaremos con los videos de listening conversation. Y el día de hoy les voy a hablar sobre mi rutina diaria, es decir, qué es lo que hago en mi día a día. Y como mi video anterior, esta vez se reproducirá dos veces, la primera sin subtítulos y la segunda con subtítulos, para ver ¿Cuántos que ustedes pueden entender? Dicho esto, ¡empecemos! Mi día comienza muy temprano. Me levanto todos los días a las cinco y media de la mañana. Y lo primero que hago es ir a hacer deportes. A veces voy al gimnasio a cargar un poco de pesas. A veces voy a nadar y otras veces voy a correr. Obviamente, mientras escucho mi música favorita en Spotify. Luego me baño, me alisto y me dirijo a la cocina para tomar desayuno. Me gusta comer cosas saludables. Fruta, avena, yogur y cereal. ¿Quién se comió mi Luego, es hora de ir al trabajo. Me dirijo a mi carro, manejo hasta la oficina y me demoro más o menos 40 minutos en llegar. Depende de la hora en que salga también. Al llegar a la oficina, empiezo con mis deberes. Mi jornada laboral comienza a las 8 y media de la mañana. Trabajo analizando datos, realizando reportes contables, y pagando bastantes facturas. Sí, sí, sí, señor, ya le dije que le damos a par hoy día. Por favor, no corte la luz. A la una de la tarde, tomo un receso para almorzar. Usualmente, almuerzo con mis amigos. Y pido menú. Porque la verdad, no sé cocinar. O bueno, una vez lo intenté. Sebas, se te queman los frijoles. Madre. Mi jornada laboral acaba a las 6 de la tarde. Luego regreso a casa y el tráfico es aún más intenso. Demoro más o menos una hora en regresar a casa. Y luego, ¿qué creen que hago? Regreso aquí para poder seguir trabajando en los posts del día siguiente para mi fanpage de Facebook. Dicho esto, no se olviden de darle like a mi página, ¿eh? Y para eso... Necesito un poco de inspiración. Séntate, respira hondo, las ideas vienen, las ideas fluyen. Finalmente, termino el día viendo alguna serie de Netflix o alguno de mis canales favoritos de YouTube, a eso de las 11 de la noche. Y como se imaginarán, termino muerto.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 a eso de las 11 de la noche. Y como se imaginarán, termino muerto. Y bueno mis queridos pupilos, eso es todo por hoy. Porfa, si les gustó este video no se olviden de compartir, darle a like y suscribirse a mi canal. Además también pueden dejar sus comentarios abajo. Y bueno, soy Sebas y hasta la próxima. Copia, el el animal, siитай, tabor, no, tú vienes. ¿Sale? Sale, pues. No. Ya se sentó detrás tuyo, no importa. No sale, ¿no?